Nos encontramos en esta acción el día de hoy para demandar y denunciar ante el público costarricense y la sociedad mundial acerca de los que se trata en la asamblea legislativa. Existen hoy día tres proyectos de ley que pretenden derogar la, ley, la moratoria minera para intentar sostenibilizar y Pintar de verde, una actividad que a todas luces es simple y sencillamente insostenible La minería en cualquiera de sus presentaciones no le va a dar de comer al país No le va a dar de comer al pueblo, no a la minería ¿Qué personaje sos vos? Soy la mona, la mona mina, que fue vestida de verde como si fuese sostenible Pero al igual que sucedió con la pesca de rastre, Y es un proyecto que a todas luces carece de sensibilidad ecológica de completa ignorancia respecto a la ecología de los sitios, de los pueblos y de los países y territorios que se encuentran en los eh, trópicos, no se puede estar comparando lo que se hace en el cono sur, en el cono norte o en países nórdicos europeos con la realidad tropical. La minería en cualquiera de sus presentaciones es simple y sencillamente catastrófica, no a la minería.